Vamos a comenzar preparando nuestro corazón para recibir esta gracia que quiere derramarse en nosotros. Lo hacemos invocando la misericordia de Dios. Tú Jesús, que eres el camino que nos conduce al Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, Jesús, que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Jesús, que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasa los cielos. Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso,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 Lectura del Libro de los Proverbios Dice la sabiduría de Dios El Señor me creó como primicia de sus caminos antes de sus obras, desde siempre Yo fui formada desde la eternidad desde el comienzo antes de los orígenes de la tierra Yo nací cuando no existían los abismos cuando no había fuentes de aguas caudalosas. Antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací. Cuando él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que sus aguas no desbordaran, cuando yo afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba ahí como un hijo querido y lo deleitaba día a día recreándome delante de él en todo tiempo recreándome sobre la faz de la tierra y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides? Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas.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 la gracia en la que estamos afianzados, y por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la constancia, la virtud probada, la virtud probada, la esperanza.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 él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo que el Señor nos regala, entonces, estamos celebrando este misterio de amor, este misterio de comunión que se nos ha revelado, el misterio de la Santísima Trinidad, Dios Uno y Trino. Tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que por la comunión de amor que se tienen, forman un solo Dios. Ciertamente que es uno de los misterios más grandes de nuestra fe y que nos va a quedar siempre grande para nuestra mente. Y está bien que sea así, porque Dios es nuestro Creador. Nosotros somos sus criaturas y Él nos sobrepasa totalmente. Su grandeza, su majestad, su gloria, su luz, siempre nos va a quedar grande para nuestras capacidades de criaturas humanas. Pero este misterio se nos fue revelado en Cristo quien completó toda la revelación y justamente es Jesús quien nos habló y lo escuchamos así en este fragmento del evangelio de este misterio Jesús en este fragmento mismo que escuchamos aunque en muchos otros momentos del evangelio Jesús habla habla del Espíritu Santo, habla de su Padre y habla de esa relación íntima de comunión que hay entre ellos. Por ejemplo, en este fragmento Jesús habla del Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de la verdad los introducirá en toda la verdad, él me glorificará, recibirá de lo mío. Luego habla también del Padre, todo lo que es del Padre es mío, Jesús habla siempre de esa comunión íntima que tiene con su Padre, por eso Jesús dice quien me ve a mí ve al Padre, las palabras que yo digo son las del Padre, las obras que yo hago son las obras de mi Padre. Y este misterio que se nos ha revelado, también Dios nos ayuda a comprenderlo justamente por la acción del Espíritu Santo. Por eso Jesús hoy dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, el misterio de la Santísima Trinidad forma parte de toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. Por eso lo que nos queda grande para nuestras capacidades de criaturas humanas, Él mismo nos ayuda con su gracia, que nos es dada, con su luz, nos ilumina para poderlo comprender, para poderlo creer, para poder también darle nuestra adhesión de fe y de fidelidad a esta revelación que se nos fue dada de manera plena en Jesús, en sus palabras, en su rostro y en sus gestos. Así que vamos a pedir en este día, en este domingo tan especial, que podamos conocer y entrar en comunión con este misterio, también por obra del mismo Espíritu Santo, como decía la carta de San Pablo a los romanos, el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es el que nos da, el que derrama en nosotros ese mismo amor que nos hace formar parte de esta comunión. Que así sea. Amén.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 Porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz, Santo es el Señor, Osana en el cielo.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 Congregue la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y de la Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida hoy en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.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 Tu inquietud. Oremos dando gracias a Dios. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios, en tres personas, sirvan para nuestra salvación.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 Nadie es desplazado porque todos son llamados, lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización.